¿Cómo estáis? Ya estamos en un nuevo vídeo para el canal. Estamos en Friday Night Funkin otra vez, parte de... A ver, este vídeo es de otro mod que han puesto que es el de, de Dicky. Porque un montón de gente está viendo sobre este mod, así que lo voy a poner. Bueno, vamos a ello, ¿no? Este es el, el, la semana... Bueno, primero vamos a hacer otra semana que... A ver, hay algo una semana... Creo que no hemos hecho la semana 2, pues vamos a hacer la de ¿vale? Hay algunos que dicen que esto es difícil, ¿eh? Pues oh, mira, yo no, ah, para mí no es difícil. Es totalmente fácil, la verdad. Solo tres paños. Perfecto. Esa es la parte, esta parte creo que me no va a costar, ¿eh? Lo sabía. He fallado en un montón en esa parte y he es quedado. Oh. Esto no es tan difícil, es todo Eso es así. Siempre a Vale, esta es la segunda canción, es la última, porque esto solo tiene dos canciones. Se supone que decían que iba a tener una tercera, pero al final no hay. O sea, al final solo pusieron dos. Y decían que iba a ser con otro personaje, pero no está. Solo pusieron dos. Y si el vídeo dura poco, no puede ser, pero si, pues si eso, pues, haré otra cosa que se me ocurra, porque dos semanas con dos acciones. No sé si va a durar 10 minutos o más. Creo que algo así, ¿eh? A jugar. además la semana 5, que es la única que nos falta bueno, en realidad, hay nos falta más mod para jugar ya está, completado y solo 4 minutos, tío, es ¿eh? que... no puede ser ya se supone que ha acabado, ¿eh? Sí, que es eso. Un momento, eh. Ah, esto no está, eh. Esto no existe. No sé si traducir esto mejor, no, porque no sé si dices cosas malas o hay que saber. Porque es un moxo ¿no? ahí. No sé si, si no dice nada malo, es que está diciendo ahora mismo a la mano. Yeah, man, I'm gonna your well, maybe turn her Esto me empieza a dar... La... ¡Cuidado, señor! ¡Cuidado, acaba de decir sangre no tengo miedo de lo que está haciendo pero acaba de decir antes sangre ya os puedes hacer Oh Dios Acaba de, de sacar mis ojos ah. ¿Qué le pasa a este? Además es un limón, es un limón verdad y tiene esta cara te he derrotado, eh Eres el peor eh, encantar, ¿eh? incluso dice cosas extrañas bueno, ahora vamos a lo que íbamos se ha puesto a sudar el otro y ese payaso ese está ahí como... Le pasa algo en la cabeza, ¿no? Vale, no es tan difícil, ¿eh? Yo puedo, yo puedo con esto No, no está he hecho mal, ¿eh? <risa> <risa> uh, uh, uh <risa> <risa> Me había asustado como si... Como si lo en difícil Un momento, la segunda canción, entonces qué va a ser un vez difícil? Creo que va a ser como Wiki esto, eh Me encanta esta canción, eh Por bueno, ahora es, mi, es el mejor eh, el mod que más me gusta de todo esto De este juego Y acaba, pero esta vez va a ser otra, eh Había otra, eran dos ¿Y ahora qué pasa? 3, 2, oh, no Se ha encargado, y que eso va a ser como Witty Va a ser casi igual que Witty no lo sabías, ¿Tú sabías? ¿Tú lo sabías, que lo sabías pero eso no es difícil, ¿eh? Sí, dicen que es de Eso ¡Conseguido! ¡Conseguido! 12 minutos de vídeo Este es el vídeo más corto de todos Pero por lo menos esto he está bien ¿Eh? Se salió dos canciones ¿Qué es esto? No, tú no matas al pay payaso El payaso te mata a ti Este juego Desde cuando te da, da miedo He hecho dos semanas Que, que en, en la última canción ¡Ah, no! que Continuará. Hmm, ese grito me ha dejado un poco. Así, eh. Ostras, récord. 722.349 puntos. Soy el mejor en este juego. Bueno, eh, eh, eh, eh, eh, eh, Bueno, ya leones. Bueno, sí, ya leones. Son los que se han suscrito a los demás. Son solo personas que están viendo mi canal Pero los que no han eh, visto mi canal Pero no se han suscrito, suscribiros Y darle a like Si os ha gustado el vídeo Darle a like, suscribiros a mi canal Y pues Adiós, y acaba el vídeo Bueno, adiós